¿Qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarles a la distancia. Un abrazo virtual para ustedes del pastor Quillono. Saben, a veces como padres podemos preguntarnos cómo cultivar la fe en nuestros hijos. Y los hijos, ¿cómo aprenden la fe de sus padres? Saben que en Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 5 al 7, nos da la clave. Allí nos dice que debemos amar a Dios con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y entonces tendremos la capacidad como padres de poder compartir ese amor con nuestros hijos. Y ellos lo aprenderán. Aprenderán del Dios Todopoderoso, del Dios de amor. Y podemos enseñarles las grandes promesas de Dios en el hogar, en todo momento, como lo menciona Deuteronomio. Todo momento y todo lugar. Allí pueden aprender cómo estudiar la Biblia. Allí pueden aprender cómo orar. Allí pueden aprender cómo Cómo involucrarse en las actividades de la comunidad de fe, la iglesia. Es a través de esa íntima comunión con tus seres amados que podemos transmitir nuestra fe. Esta noche hemos invitado a una jovencita estudiante de ingeniería que nos va a compartir cómo la fe de sus padres llega a ser su fe la fe viva en el Dios vivo, el creador del universo, el Dios omnipotente, tu Dios, mi Dios. Quédate hasta el final para que veas las grandes cosas que Dios puede hacer por ti y mucho más. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Es a través de esta íntima comunión con Dios, con todo nuestro amor, nuestra mente, fuerza y corazón, podemos transmitir la fe a nuestros hijos y comprenderán al Dios de lo imposible. Amarán al Dios creador y redentor. El Dios que invocamos como padres, pero ellos tendrán que conocerlo y aceptarlo por sí mismo. Es tan importante poder vivir esa fe para poderla transmitir. Y precisamente, Dana Gutiérrez ha venido aquí al estudio para poder compartir su fe y sus testimonios del Dios de lo imposible. Gracias, Dana, por estar con nosotros en el programa y poder venir aquí para compartir las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Gracias por invitarnos, por invitarme, Pastor. Este, estoy muy contenta, la verdad, muy agradecida de estar aquí, por tener la oportunidad de compartir eh, por lo menos un poquito de lo que he vivido, de mi experiencia personal con Dios. Gracias, Dana. Cuéntanos algo de ti para que podamos familiarizarnos contigo. Ah, bueno, eh, como ya eh, mencionó, mi nombre es Dana Gutiérrez, soy estudiante de Ingeniería, eh, voy en mi tercer año, eh, siempre he vivido aquí, soy de aquí de Montemorelos, eh, mis papás trabajan aquí en la uni, mi papá es maestro ahí en la Facultad de Ingeniería, entonces siempre he estado muy familiarizada con eh, aquí la iglesia, la universidad, desde que, desde que estoy bien pequeña. Gracias a Dios, y allí en tu casa… Allí en la iglesia tú aprendiste a orar, ¿cierto? Así es, así es. Fue gracias a mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer eh, muy vocal, con su fe. Siempre lo ha dicho, es, es muy abierta con respecto a eso. Desde pequeña tengo muchos recuerdos con mi mamá orando, pero ella fue la que me enseñó que la oración no era necesariamente algo que tenía que sentarme, eh, cerrar uh -huh. los ojos y orar, sino... Cosas sencillas, ¿no? Como por ejemplo, cuando íbamos a comprar, que traíamos prisa y mi mamá necesitaba estacionarse, pero no encontramos estacionamiento por ningún lado, entonces mi mamá hacía una oración en voz alta, así rapidita, este... Señor, ayúdame a encontrar estacionamiento, tenemos mucha prisa. Y veíamos clarito a mi hermana y yo como se desocupaba un estacionamiento rapidísimo y ella se podía estacionar y podíamos seguir con el día, ¿no? Eh, es este es un ejemplo así. un diálogo así. constante, ¿no? Exacto, exacto. Ella fue la que nos enseñó que era... La oración no era necesariamente algo eh, como un protocolo, sino era algo que ella llevaba en su vida día a día. Incluso la hacía en voz alta, pues no le daba pena hacer las oraciones en voz alta. Entonces, con ella siempre lo aprendí, eh, que la oración era algo así, era algo constante, era algo bonito. Sí, es, es como un modelo que, que nuestros padres nos dejan de cómo tienen su relación con el Dios vivo. Uh -huh. Y cuando tú eh, tienes experiencias... Y logras captar que ese mismo Dios vivo de tus padres es también tu Dios, como hizo Jacob cuando iba saliendo de su tierra, huyendo de su hermano. Él tuvo un encuentro con Dios y le dijo, Dios de Abraham, Dios de Isaac. Es como decirle, Dios de mi abuelo, Dios de mi padre. Y le pidió señales e hizo un compromiso con Dios en oración. Y lo ratificó, fíjate, puso una señal. Y entonces dijo, si tú cumples esto, y él prometió devolver el diezmo, hizo un pacto con Dios, dice, tú serás mi Dios. Sí, sí, ya sí, sí, el Dios sí. de sus padres, el Dios de su padre, de su, de su abuelo, ya sería su Dios. Esa es una, uh -huh. digámoslo así, es una transferencia de la fe pero que tenemos como jóvenes que tener esa experiencia en oración, viéndolo de nuestros padres, de nuestros amigos, ¿verdad? Uh -huh. ¡Qué maravilloso! ¿Y ahora qué ha llegado a ser la oración entonces para ti? Eh, ah. Sí, sí, pues gracias a eso la oración se convirtió para mí como, como una guía, ¿no? Para tomar decisiones principalmente. Eh, pero algo que a mí me gusta mucho, algo que me gusta mucho decir es que la oración para mí es como un consuelo. Es una manera en la que puedo recordarme que Dios está conmigo, está tan cerca que puedo simplemente hablar y sé que Él me está escuchando, ¿no? Entonces, sí, principalmente es eso, una guía para poder tomar decisiones y un consuelo en el que, el, en el que puedo encontrar esa seguridad, esa paz que necesitamos. Sí, porque Él nos da seguridad dado que Él es Dios, ¿no? Uh -huh. Es un amigo, es un padre... Pero es Dios, sobre todo. Y entonces te da seguridad porque Él no se equivoca. Así es. Y no sabe mentir. Él siempre te dirá la verdad. Y lo que promete, lo, lo cumple. cumple. Así que podemos tener la plena seguridad. Muchas veces ponemos nuestra confianza en cosas que realmente son muy transitorias. Y después, naturalmente, viene un profundo dolor emocional, espiritual, y es natural porque hemos colocado la fe en algo que es realmente nada estable. Por eso es tan importante invocar al Dios vivo a través de la oración. Y cuéntanos algo, Dana, de tu experiencia con Dios en oración. Sí, eh, haciendo ligando lo mismo a lo que estaba platicando, no la transición que hizo Jacob del Dios de sus padres a su Dios, es... Yo nací en un hogar a dentista, este, ya de eh, dos generaciones. Es una, de verdad, es, una, es un privilegio porque pues, eh, conoces a Dios desde que estás en la cuna. Pero a veces podemos cometer el error de quedarnos con ese Dios de nuestros papás. Como siempre crecimos con eso, no hay, no hay necesidad no, para mí de buscar entonces a un Dios personal pero eh, Dios siempre busca la manera ¿no? de presentarse de alguna u otra manera, de podernos dar la oportunidad de que lo conozcamos personalmente, y la oportunidad yo la tuve en la academia a la que fui eh, terminando la prepa, después de, de graduar de la prepa me fui un año a Estados Unidos, que para empezar, ¿no? esa fue una de las primeras experiencias yo creo que tuve este, más cerca, fue algo sencillo, estábamos decidiendo entre dos academias, eh, mm. y me acuerdo que mis papás ambas academias se veían bien ya teníamos las listas ¿no? de, de los pros y los contras de cada academia pero yo necesitaba tomar la decisión mis papás me dijeron al final la decisión queremos que la tomes tú lo principal mi mamá siempre me lo dijo este, más que lo académico mi mamá quería que yo tuviera una experiencia con Dios que Amén. mi vida espiritual creciera en esta academia entonces eh, mis papás y yo nos juntamos para orar me acuerdo que nos pusimos de pie en la sala y dijo mi mamá, pues lo que Dios te deje saber, este, pues vas a tomar la decisión. Entonces comenzamos a orar. A mitad de la oración yo tenía claro que yo iba a ir a Daystar, que fue a la academia a la que fui, una academia que está en Utah, mm -hmm. una academia muy bonita que está en medio de la naturaleza. Y sí. ¿En qué eh, lugar está, Dana? ¿Perdón? ¿En qué lugar está? En Utah. Está Utah. específicamente en Moab, Utah. Mm -hmm. Este... Es un lugar muy bonito que está en medio de la nada, hay puras montañas este, alrededor, montañas y osos. Entonces, es una, es una oportunidad muy padre de tener esa conexión con la naturaleza, ¿no? que es el segundo libro este, el, de la palabra de Dios. Entonces, yo supe que en, gracias a esa oración yo pude tomar la decisión de ir a deístar Llegando allá, este, dos semanas después de llegar... Ellos tienen una semana de oración con temática de supervivencia, es como un campamento en donde tenemos eh, los temas diarios, pero también tenemos actividades en donde nos enseñan cómo construir refugios, cómo buscar comida, si es que nos llegáramos a perder, este, ¿no? si nos quedamos perdidos en el bosque, saber cómo sobrevivir. Entonces, mm, parte del programa es quedarnos tres días solos, te dejan tres días solos, solo con lo que traes, nada más una navaja para las ramitas, este, eh, una lámpara, lo que traes puesto, tu sleeping y la biblia. Entonces, tú tienes tres días... Y comida, algunos niveles, hay otros niveles que tienes que buscar tú, qué comer en las plantas wow. que hay. Ajá, ajá. Es, es todo, es todo, sí, es todo un programa. Entonces, tú tienes esos tres días, pues primero, el primer día es construir tu refugio, ¿no? Pero de ahí en fuera no tienes nada que hacer, entre comillas. Entonces, esos tres días fueron los días que yo más cerca me he sentido de Dios en los 20 años que llevo de vida. Eh, porque es literalmente estar en la naturaleza sin nada más que con tu Biblia. O sea, es estar leyendo la Biblia y orando constantemente durante tres días. Al principio parecía ser, o sea, así como que, que voy a hacer tres días solamente leyendo y orando, pero yo no entendía lo, lo bonito que iba a ser, ¿no? Fueron tres días de estar en oración constante, fueron recordar cosas de mi vida. Era como estar platicando con alguien. Yo me la pasé hablando sola, entre comillas, ¿no? O sea, yo estaba hablando en voz alta y yo sentía la presencia de Dios. O sea, clarito yo sentí que había alguien que me estaba escuchando. Recuerdo que el día que regresamos ya al campamento general, cuando nos dieron la vispertina, el pastor este, justo estaba hablando no, de la grandeza de Dios, de cómo a pesar de, de Dios ser eh, omnipotente, Él está con nosotros, Él nos escucha. Y yo sentí este, que yo conocía a la persona de la que estaba hablando. Ya no era el uh -huh. dios de las predicaciones, ya no era el dios ah, de mi mamá, no, ya no era el cierto. dios de mi papá. Ya era un dios que yo conocía, ya era un dios con el que yo había convivido. Entonces, fue una sensación muy bonita de la que nunca me voy a olvidar. Y es algo que he buscado. Esa sensación es la que yo busco ahora cada que... Tengo este, estudios, cada que oro, cada que voy a la iglesia. Es una sensación eh, que, que quiero volver a sentir o que siento a veces eh, cuando puedo volver a conectarme con él. ¿no? Porque a veces estoy muy ocupada con la escuela, con diferentes cosas. Entonces, se valora mucho ese, esos tres días eh, cuando recuerdo, valoro mucho de que qué bueno que los aproveché y qué bueno que me dio la oportunidad claro. de, de conocer a, a mi Dios. Sí. Excelente, qué, qué bonita experiencia, porque más que un campamento, creo que fue un retiro espiritual, exacto, ¿no? Exacto, ese es el punto. Donde te uh -huh. conectaste completamente, no había distracciones, exacto, uh -huh. la naturaleza, como tú dices, como libro de texto de Dios, donde Dios te habló, tú sentiste la presencia de Dios, ya cuando te hablaron de Él, ya lo sabía, ya lo conociste uh -huh, por uh -huh. ti mismo. Qué, qué maravillosa experiencia que todos los todos deberemos, debemos tener realmente y podemos tenerlo, como tú dices, todos los días. Yes. Y claro, en este programa, Tana, tú sabes, que oramos por muchos pedidos y agradecemos a Dios. Así que invitamos a todos aquellos que nos están mirando, que nos están escuchando a través de la radio o algún medio de electrónico que envíen sus pedidos de oración y también sus agradecimientos para que juntos podamos orar los unos por los otros. Anota, anota las pedidos de oración y agradecimientos para que te unas y formemos un poderoso movimiento del Espíritu Santo donde oremos los unos por los otros y veamos todos la gloria de Dios, de ese Dios vivo, Dana. El Dios vivo no, no es el Dios de, de, del pastor, no es el Dios de tus padres. Es ahora tu Dios que tú invocas con corazón sincero por dirección, por fortaleza, por consuelo, por esperanza, por sueños, por ideales. ¡Qué maravilloso! Yo creo que todos como padres, hablando ahora de los padres... Tenemos ese ideal, ese gusto, ese deseo de que nuestros hijos también invoquen y tengan esa comunión con el Dios vivo. ¿Sabes por qué, Dana? Porque cuando nuestros hijos tienen esa comunión y conocen por sí mismos al Dios de lo imposible, entonces nuestra vida cobra sentido. El propósito de nuestra vida con nuestros hijos se va cumpliendo, transmitir nuestra fe a ellos para que lo vivan. Desde luego cada uno toma su, su propia, sus propias decisiones, ¿verdad? A veces los padres nos esforzamos por, por poner buenos modelos, pero los hijos toman sus propias decisiones con mucho riesgo, con mucho... Pero tienen que aprender a tomar esas decisiones y lo mejor es que aprendan a orar, a estudiar la Biblia, a confiar en el Dios de lo imposible. Pero bueno, esto es solamente una parte. Cuéntanos algo más de tu experiencia con ese Dios que conociste de manera viva, al Dios vivo, lo conociste de manera viva en ese retiro espiritual. Sí, este, después de eso mi mamá obviamente no estaba muy contenta Porque sabía cuando regresé, yo regresé contando todo eso de, uh -huh. Estaba muy feliz no haber podido conocer a ese dios de cerca Pero el verano pasado tuve la oportunidad de colportar en Houston este, uh -huh. Al principio sí estaba un poquito nerviosa, asustada Porque pues no estaba familiarizada con nada de eso Es salir a hablar con gente extraña, ¿no? Pero colportar el programa. es como vender libros, ajá, ¿verdad? Ajá, vender eso, libros que vender llevan un mensaje libros, de esperanza, es. de Jesucristo, de estilo de vida saludable. Uh -huh. Porque algunas personas que nos estén mirando a lo mejor no saben qué es colportar, ¿no? Colportar es, es un programa que, que está en la universidad donde los chicos salen tanto a México como en el extranjero a compartir el Evangelio y al mismo tiempo, con la venta de esos libros, pues eh, poder tener un medio de, de, un recurso para estudiar, ¿no ¿cierto? es cierto? Así es, sí, sí Ok, sí. cuéntanos, ¿qué pasó allí sí. el, el verano en Houston? Eh, estuve siete semanas cuando estuve en Houston. El programa en el que estuvimos era... El enfoque principal no era tanto los recursos, ¿no? De, de lograr vender para poderme pagar la escuela, sino era, vamos a predicar el evangelio. Estamos aquí para, a eh, para hacer la, uh, trabajar en la comisión que Jesús nos dejó, ¿no? Entonces, uh -huh. pasamos por muchísimas cosas. Eh, como mi primera vez fue un poquito difícil, no tanto lo físico, porque pues lo físico eh, te cansas, descansas y el siguiente día seguir trabajando pero lo emocional es un poquito más difícil, eh, por lo menos para mí fue un poquito más difícil, eh, porque pues hay gente ¿no? que, que a veces se trata mal o que sí, están pasando un por dura. un mal día, Ajá. Uh -huh. entonces esa era el, la parte que era un poquito más, este, que, con la que tuve más dificultad, entonces recuerdo que por, hubo un día en el que uh -huh. había muchísimo calor, así mucho mucho calor, estaba muy cansada, no nos estaba yendo tan bien, eh, no me sentía muy bien emocionalmente y cuando tú no te sientes bien emocionalmente o que no, estás, no te sientes bien, es bien difícil ir con las personas y platicar porque algo que pues, te enseñan es orar con cada persona con la que interactúas, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando no estás bien, es bien difícil orar con la persona y decirle que todo va a estar bien cuando tú no estás este, bien, ¿no? Uh -huh. entonces Exacto. Recuerdo que en el colportaje también fue algo que la oración era igual, no tenía tiempo yo de arrodillarme a orar, ¿no? Era una oración constante, era todo el día estar hablando con Dios. Entonces, recuerdo que esa tarde le dije, ¿no? Le dije a Dios, le dije, Señor, me siento muy mal, este, no me está yendo bien, te voy a pedir, por favor, que de alguna manera me mandes una señal que me recuerde que lo que estoy haciendo vale la pena, que estás conmigo, este, me siento muy sola, me siento muy triste, entonces, mándame de alguna manera, déjame saber que estás aquí conmigo y que estoy haciendo las cosas bien. Eh, seguimos trabajando, alrededor de como cinco minutos después, nos, nos encontramos con una señora, una señora latina, que era cristiana, no era dentista, pero era cristiana. Este, nos vio trabajando, se puso a platicar con nosotros, nos regaló aguas frías, que era algo que apreciábamos bastante con ese calor. Entonces, nos regaló botellas de, de agua. Y ella sin saber nada, nosotros no le dijimos nada, pero nos empezó a decir, ¿no? Muchachas, lo que están haciendo es súper importante. este Están trabajando con, con la voluntad de Dios, están trabajando de cerca con Dios, lo que están haciendo, lo haciendo, eh, aunque las, las cosas se pongan difíciles, ¿no? que sepan que pues, Dios está con ustedes. Estaba, estaba escuchando literalmente todo lo que le estaba pidiendo Dios, me lo estaba diciendo a través este, de esta señora. Se sintió muy bonita la verdad, fue algo muy padre eh, sentir así, esa felicidad de saber que Dios me había escuchado y que me estaba contestando con una botella de agua fría y con palabras de ánimo no de parte de una señora que no me conocía de una señora que no tenía idea este del, de lo que estaba haciendo bien ella estaba en, lo que ella entendía era que estábamos esparciendo el evangelio no que era lo que ella también este estaba haciendo eh, eh, de diferentes maneras no entonces nos, nos dejó saber que que estamos haciendo algo bueno y que estamos trabajando para la gloria de Dios. Entonces fue algo muy Amén. bonito, la verdad. Sí, ahí, ahí podemos ver también, Dana, por lo que comprendo de tu anécdota, de tu experiencia, de tu testimonio, que Dios envía personas con un mensaje. Sí. Así como en la naturaleza te fuiste uh -huh. envuelta en la presencia de Dios, Dios también envía gente con palabras de ánimo y con expresiones de amor, de afecto, de ánimo. Definitivamente Dios estaba diciendo, hija, aquí Así estoy es. contigo. Sí, sí. No te dejo, no te sientas sola, no te sientas eh, triste. Yo estoy contigo, vamos adelante. Uh -huh. Algo parecido es un mensaje de Dios a través de otras personas. Y... Qué maravillosa experiencia porque Dios te va mostrando que está vivo. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Eso es increíble. Yo creo que todos debemos tener esa experiencia de tener una comunicación con Dios constante, de tal manera que el diario vivir, que los desafíos de la vida diaria puedan llegar a ser peldaños de, para estar más cerca de Dios. Qué maravilloso. Y bueno, Dana, eh, tú tienes varias anécdotas, inclusive tienes perteneces a un grupo de jóvenes donde se reúnen para orar. Cuéntanos algo de tus experiencias de Dios, con Dios en oración. Eh, yo no sabía de este programa, de hecho. Este, llevo tres años aquí, este, en la uni, pero yo nunca había escuchado de este grupo. ABDA se llama. Es un grupo de muchachos que se reúnen este, para orar. Eh, ciertos días de la semana, tenemos como un mini culto donde cantamos, oramos, leemos la Biblia. Eh, es, ha sido algo muy bonito para mí porque a veces durante la semana no es como que tengamos tiempo como el sábado, ¿no? A dedicarle uh -huh. completamente Mucho todo tiempo. el día a uh -huh. Dios. Ajá. Entonces en la semana es un poquito más difícil con las diferentes ocupaciones que tenemos. Pero Abda ha sido como ese oasis en, en medio de la semana, en donde se me olvidan, en ese momento no pienso en tareas, en ese momento no pienso en pendientes. Solamente es reunirme con otros muchachos este, eh, de mi edad que están pasando por cosas similares a las mías, en donde podemos juntarnos eh, a orar. Es algo muy bonito porque hemos visto ¿no? como varios testimonios que ellos han contado que oramos esta semana por algo en especial y la siguiente semana, en la siguiente reunión nos cuentan, ¿saben qué? La oración se contestó. Este, es algo muy padre porque es, eh, aplicamos la oración intercesora donde entre uh -huh. un grupo de varias personas podemos orar por algo en especial y es muy bonito ver cuando Dios contesta ¿no? cuando Dios nos escucha y nos contesta ha sido algo muy bonito y yo la verdad he animado a todos mis amigos a que formen parte este, de este grupo, porque muchos no quieren que porque, ahí es que me va a quitar mucho tiempo en la tarea, pero no es, no es tanto ¿no? O sea, son media hora que le puedes dedicar es, uh -huh. Nos juntamos en un jardín de oración que tiene la universidad, este, que es un lugar un poquito apartado en donde nos sentamos a eso, a convivir, eh, a contar problemas por los que estamos pasando, nos apoyamos entre todos y pues más importante, podemos tener una comunicación con Dios en grupo, que es algo muy bonito. Fíjate que, que esta parte es tan importante de buscar amigos para sí, interceder, sí. para hacer canales de bendición y que otros sean canales de bendición para, para ti. ti. Uh -huh. Nos convertimos en, en, digamos, no en depositarios y que nos llenamos de conocimiento y demás, uh -huh. no, uh -huh. sino canales de bendición uh -huh. para hacer felices a otros, consolar, fortalecer, compartir con otros las penas a través de la oración, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y eso es exactamente lo que hacemos en este canal, y ese es exactamente lo que quisiéramos que se formaran muchísimos grupos de oración de jóvenes, niños, adultos, de mujeres, de hombres y que inundáramos al mundo de oraciones. Qué bonito sería, ¿no? Fíjate, Dana, este ¿por qué no nos dices, digamos, quién puede pertenecer a ese grupo? Eh, ¿Dónde exactamente se reúnen para que si hay alguien que esté interesado o interesada, pues pueda ir? ¿no? ¿A qué hora se reúnen? Eh, normalmente nos reunimos lunes y jueves. Eh, hay clases que tenemos en la noche que no nos permiten reunirnos ambos días. Entonces somos dos grupos diferentes. Un grupo se reúne los lunes, otro grupo se reúne los jueves. Hay gente que sí asiste ambos días y normalmente nos reunimos a las 7.50 de la noche. A las 7.50 estamos empezando. Es en el jardín de la oración, está al lado de Vicerrectoría. Eh, uh -huh. Ahí lo pueden encontrar. Son unas banquitas así, eh, como de madera, de manera circular, y hay algunos arbustos alrededor. Es un lugar muy bonito que se presta mucho para eso. Eh, uh -huh. Y sí, se puede reunir cualquier persona, no necesitan ser estudiantes necesariamente. Eh, nos ha tocado ver muchachos de la prepa o traen invitados, traen amigos de otro lado que quieren que conozcan este y se han reunido. No es como que tienen que ser. Eh, estudiantes, nada más puede venir eh, quien quiera o quien desee ser parte de Amén. ¿Tienen algún portal, alguna página de internet donde eh, puedan Sí, comunicarse? estamos en Instagram eh, tenemos la página principal eh, y así está como abda eh, abdam.um ah, Ok, perfecto Abda abdam.um m, Perfecto. Excelente. Cualquiera puede comunicarse, a lo mejor pueden tener oraciones que otras gentes pongan allí. Así es, así ¿verdad? es. Que estén en otros lugares y entonces ustedes vayan a, a, a, abriendo brecha y vayan a, a, creciendo en extensión su, la influencia que Dios está colocando en ustedes. Y pueden alcanzar a otros jóvenes, igual que ustedes. Sí, sí, sí. Qué maravilloso. Sí. Me da muchísimo gusto saber de estas experiencias. Dime si tú tuvieras o tienes ahora la oportunidad de decirles a las personas que están mirando este programa algo tan importante sobre la oración. ¿Qué les dirías eh, a los jóvenes que están escuchando, a los niños, a los adultos? Sí, sí. Este, Pues algo que me enseñó mi mamá no, desde siempre, que la oración no, eh, no necesariamente es algo obligatorio, algo sistemático, es simplemente platicar con un amigo, le estás platicando a un amigo tus problemas, un amigo que puede hacer algo por ti, que es lo más bonito, ¿no? que no es, como, no es como un diario así nada más donde escribes lo que te pasó en el día, sino le cuentas lo que te está pasando y sabes que te está escuchando y que puede hacer algo por ti, eh, puede servir como una manera de consuelo cuando estás pasando por momentos difíciles, eh, sabes que hay alguien que te escucha, alguien que se preocupa por ti, y que está trabajando a tu favor, que eh, tiene un plan para ti. Entonces, es una con, esa comunicación constante ¿no? con, con ese amigo que está para ti siempre. O sea, que no es una como sugestión, como cuando la gente dice, no, yo soy fuerte, yo soy ajá, fuerte, ajá. soy muy inteligente. Eh, no es una sugestión, es, es platicar con alguien que realmente existe y ese mecanismo lo abrió Jesús con la sangre que vertió en la cruz. Abrió acceso directo al trono de la gracia de Dios para que las riquezas eternas sean del cielo sean para nosotros aquí en la tierra. Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos tener acceso al cielo. Qué maravillosa oportunidad. Tana, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Por qué oramos tan poco? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué oramos tan poco, teniendo todo al alcance? ¿Por qué más nos preocupamos, nos angustiamos, nos sentimos deprimidos, angustiados, cuando podríamos deponer esa angustia, ese pesar, esa, esa soledad, ponerla en las manos de Dios? ¿Por qué oramos tan poco? Yo siento que, qué, sí, sí, sí, este, siento que, o bueno, por lo menos en mi generación, hay muchachos de mi edad que he escuchado que ven la oración como algo aburrido. Eh, están acostumbrados a que es arrodillarse a recitar salmos o a recitar versículos de la Una Biblia. Una rutina, y, digamos. Ajá, mm. ajá. Entonces están acostumbrados a esa oración de dos, tres horas en donde se dice mucho, pero no se dice nada, en donde mm. no es tanto... Es, no es ese momento para ponerte vulnerable, ¿no? Para desarmarte de todos los prejuicios y inseguridades, todos esos eh, problemas que traes, sino lo ven como algo para una hora para estar hablando y, y recitando versículos, y que no es que esté mal, no es que esté mal alabar a Dios, ¿no? Este, y, reconocer, mm -hmm. y reconocer a Dios, pero sí siento que se debería poner más enfoque en lo que usted está diciendo, ¿no? Que es la oportunidad que tenemos de accesar a, a, a Dios directamente, en donde mm. podemos descargar todos los problemas que tenemos y, y realmente saber que está ahí para escucharnos y para hacer algo por nosotros. Entonces, sí, yo siento que es más por ese prejuicio que tenemos, que no es tanto de, de podernos vernos vulnerables, ante Dios, sino tener esa, esa fachada de, de que sabemos mucho y de que estamos bien y no, o sea, Dios es Dios es esa, esa ese ser con el que podemos estar completamente vulnerables, en el que nos podemos mostrar mm -hmm. realmente como somos por lo que estamos pasando. No no tenemos que ponernos máscaras ni ni por qué tener fachadas. Sino es, es alguien con quien podemos ser nosotros, con todos nuestros problemas, con todos, este, y nuestras eh, tristezas, angustias. Entonces, yo creo que, que también tiene que ver con eso. Definitivamente. Me gusta mucho lo que has dicho, especialmente cuando dices que, que, que debemos ser nosotros mismos auténticos, vulnerables, uh -huh. frágiles, uh -huh. porque a Dios. Conoce nuestro corazón. Exacto. Yo puedo ver que lo que tú acabas de decir es que debemos acercarnos sinceramente. Sí. No en protocolos, no, no en ritos, más que todo de corazón, uh -huh. sincero, invocando a Dios. Y eso creo que todos lo podemos hacer si nos disponemos a, a realmente abrirnos en oración sinceramente con Dios como a un amigo. Por eso, en esta noche, mientras ustedes envían sus pedidos de oración y sus agradecimientos a los medios que pasan en pantalla o están pasando en pantalla, vamos a escuchar a Antonino, que va a interpretar eh, la melodía Esperanza, Mía y Castillo Mío. ¡Qué oración poderosa! Vamos a escuchar a Antonino.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 Bajo la sombra del Omnipotente, esperanza mía y castillo mío es Jehová. En quien confiaré, en quien confiaré. Esperanza mío y Castillo mío. Mira que recibimos estos, uh, estos reportes de oración. Dana Yanira Galán nos ha dicho, quisiera que siguieran orando por mí, ya que me operaron. Pero necesito un milagro de parte de Dios. Yo sé que Él lo hará para quedar completamente libre de esa dura enfermedad. Gracias por unirse conmigo en oraciones, que Dios les bendiga. Gracias Yanira, eh, vamos a estar juntos en oración, no te vamos a dejar. Recuerden que hay un grupo de preciosas damas que nos acompañan en nuestras oraciones, las guerreras de la oración. Yo también lo hago todos los días, y oro no solamente por las peticiones que ustedes tienen, sino por muchas cosas más que logro entrever entre líneas, digámoslo así, de las necesidades que el Espíritu de Dios nota en ustedes. Así que pedimos por muchas más cosas acerca de ustedes. La persona que pide la oración también es bendecida. Yolanda Camacho, Madrid, dice, por favor, oren por mi familia y por la salud física y espiritual por cada uno de nosotros. Gracias. Dios los bendiga. Gracias, Yolanda. Apreciamos tu mensaje y vamos a estar orando por tu salud física, por tu familia, por tu salud espiritual. Sandra Cubides. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches, dice ella de Oración y testimonio de momento de paz, pedido de oración por los enfermos. Claro que sí, Sandra, tenemos muy presente a los enfermos, también a aquellos que han perdido a un ser querido, para que Dios les dé consuelo, un gran consuelo tenemos de su pronta venida. Fermín Osorio, por favor, que es de sus oraciones para que mi mamá Isabel Sánchez pueda conciliar el sueño. Pues después de que Dios le permitió salir a poco más de un mes de sus operaciones, le está resultando muy difícil descansar, aún con medicamento. Vamos a estar orando Fermín por tu mami, Isabel, y vamos a estar reunidos en oración contigo para que Dios obre su voluntad maravillosa, siempre agradable y perfecta. Aracelis Canche Buenas noches, le ruego oración por mi hija Laura Beatriz y Cecilia, para que ellas se entreguen al Señor y sean transformadas en una nueva criatura. Araceli, Dios oye la oración fervorosa de los padres. Confía en Dios y Él hará. Arianita Ventura, buenas noches, por favor, pido oren por Francisco Cervantes Naité, es mi esposo. Y deseo que él pueda darse la oportunidad de conocer a Dios para que cambie su carácter. Gracias, bonita noche. Gracias, Arianita. Arianita, que Dios te bendiga y estaremos orando por tu esposo especialmente. Aurora Sofía Morales, por favor, pido oración por mí para predicar su palabra. Pido por los cursos bíblicos. Y por todos los enfermos, tanto física como espiritual y por toda mi familia. Aurora, estaremos orando sin duda. Maricela Márquez, buenas noches. Yo les pido que oren por mis hijos para que Dios les toque sus corazones y también por mi salud. Claro que sí, Maricela estaremos orando. Gloria Vázquez, les saludo desde Bogotá, Colombia. Agradezco a Dios por su misericordia, por su amor infinito. Amén. Por cuidar y preservar la salud mental, emocional y física de mi hija. Si sí, hemos estado orando, pido oración por los hogares de mis hermanos, por mis sobrinos y por Adrián. Claro que sí, Gloria, unidos a ti en oración, que tu hija pueda restaurarse completamente de su situación emocional, como hemos estado orando. Araceli Canché, gracias por sus oraciones, porque a través de ellas Dios escuchó y mi nieta Dana Paulette está mejor. Muchas gracias a mi Señor. Amén. Araceli, nos alegramos de cómo Dios ha respondido tu oración. Todos somos una gran familia aquí. Oramos los unos por los otros, que nadie se sienta solo o sola. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Voy a pedirles que inclinen su rostro allí donde estás. Inclina tu rostro y voy a pedirle a Dana que tenga la bondad de dirigirnos uh -huh. en oración. Claro que sí, Oren. claro que sí. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, eh, Señor muchas gracias porque nos das la oportunidad de estar aquí, eh, porque podemos platicar contigo, gracias por la oportunidad que nos has dado de accesar directamente a ti, gracias porque sabemos que nos escuchas, Señor eh, has escuchado todas las peticiones este, de esta noche, eh, te quiero pedir por favor eh, por salud para aquellos que lo necesitan, tanto física como emocional, mental, Señor, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros siempre. Eh, aunque las cosas se pongan difíciles, tenemos la seguridad de que nos escuchas, de que estás trabajando en nuestros corazones. Quédate, por favor, con cada familia. Este, gracias por las oraciones contestadas. Eh, quédate con nosotros siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Dana, por esa linda oración, por estar con nosotros compartiendo tus testimonios. Y bueno, nos vamos a despedir. Cuéntanos, ¿hay alguna promesa en especial que tengas que quisieras compartir con todos y podamos hacerlo nuestro durante esta semana? Claro que sí. Uh, mi promesa favorita, un versículo que me ha estado conmigo desde hace ya mucho tiempo, es uno bastante conocido y se 41 10 41.10. Este, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Es uno de mis versículos favoritos que precisamente ¿no? nos recuerda que Dios está con nosotros eh, No hay que temer, eh, no hay que preocuparnos, hay que poner nuestras cargas a los pies de Jesús Y Él se va a encargar de lo demás Amén, gracias Dana, que Dios te siga conduciendo en todas tus necesidades y que Dios fortalezca tu fe cada día de amén, vida. Amén, Dios conceda las peticiones de tu corazón mientras te deleitas en él. Que Dios te siga bendiciendo. Dana, gracias, gracias por compartir. Gracias, Dios Y queridos amigos, gracias por estar con nosotros. Un momento de paz, de reflexión, de entusiasmo por la palabra de Dios y la oración. Recuerden ustedes que se cultiva la fe todos los días de la vida. La oración es una oración constante. La vida es respirar la atmósfera del cielo a través del estudio de la palabra y de la oración constante. Así crecemos y así damos ejemplo los padres a los hijos. Y los hijos toman la experiencia por sí mismos de Dios. Dios. ...del Dios vivo... ...y entonces... ...oramos para que nunca... ...dejen esa experiencia... ...en oración y estudio... ...del Dios vivo... ...y que, que no tengan miedo... ...de dar testimonio... ...como Dana, ¿verdad? ...que vino acá... ...a dar testimonio... ...de las experiencias con Dios... ...yo me despido de ti... ...con la bendición... ...que solo Dios sabe darte... ...Dios te bendiga... ...y te guarde... ...Dios haga resplandecer... ...su rostro sobre ti...